Tenemos como tarea darle un pantallazo a los partidos de los cuartos de final de la liguilla porque ya la tenemos aquí y con José del Valle y Barack Ferro vamos a dar la previa de estos cuatro partidos para que ustedes estén al día con lo que vamos a ver en la cancha José, comienzo contigo, las Águilas directo a la liguilla de hace tiempo por haber sido líderes tras las 17 jornadas, van a enfrentar a un Pumas que accedió por la vía del repechaje luego de ganarle a Toluca como visitante 1 a 2 este pasado domingo, ¿Qué podemos esperar de este partido, porque es la séptima ocasión en que ambos se van a encontrar en un partido de eliminación directa, en torneos cortos con cinco ocasiones en las que los da su crema han salido avantes contra una de los audios azules. Un abrazo caro para usted y para Barack Lo que podemos esperar es que la diferencia de puntos que le sacó al América Pumas no se va a ver en la cancha. Yo creo que va a ser una serie sumamente pareja. Si hacemos la fácil, cualquier persona puede decir el América líder de la fase regular, el América una de las mejores ofensivas, una de las mejores defensivas, el equipo más regular del torneo, el América es favorito pero el fútbol es de momento y Pumas tuvo un excelente cierre. Justamente después de esa derrota que sufre Pumas contra el América en la fase regular, en los últimos siete partidos, incluido el partido de anoche ante Toluca, Pumas ganó cinco, empató uno y solo perdió ante Santos Laguna de Torreón. Yo creo que la inercia, el momento, le favorece a los Pumas. Es un equipo que va a jugar sin la presión, la presión está del lado del la América, y después yo tengo todavía un asterisco, una, un, un gran signo de interrogación para Santiago Solari. ¿Sabe ganar este tipo de partidos? A día de hoy me ha, de, me ha demostrado que no. Hay que darle el beneficio de la duda por el gran torneo que hizo en la fase regular. Pero en el fútbol mexicano, en la fiesta grande, en la liguilla es donde se terminan definiendo los torneos. Yo creo que Pumas tiene armas para competirle al América. Eh, no creo que el América sea tan favorito como indica la tabla de posiciones. Y para ti, Barack, porque también es la hora de que Santiago Solari le cierre la boca a los incrédulos. Sí, a ver, está claro que estamos ante un escenario de, de partido o de doble partido donde si nos aferramos a lo que ha sido la historia reciente de Pumas y, y América, no solamente este torneo, ¿no? si, sino esos enfrentamientos, hay una... Hay un dominio absoluto del América sobre Pumas, partido a partido, juego a juego, en liguilla o en temporada regular, en Ciudad Universitaria o, o, o en la Azteca. Eh, una rivalidad sostenida solamente por la pasión de los aficionados de Pumas, porque en la cancha Pumas no ha sido rival para el América. Pero ese es el momento, y, y ahí estoy de acuerdo con, con José. Eh, Pumas contra Toluca falló tantos goles como nunca había visto yo a un equipo fallar. Es, es increíble la cantidad de goles uh -huh. que falló Pumas contra Toluca y ganó. Es decir, se está hablando de, del momento en el que está Universidad. Es, es impresionante la cantidad de disparos que generó en ese partido. Más allá de que sí, también habrá que pedirle cuentas a Cristante sobre qué le pasó a Toluca, no solamente en ese, en ese encuentro, uh -huh. sino durante dos tercios de, de torneo, ¿no? Pero pero es verdad, Pumas eh, llega con la confianza a tope, Pumas llega antes de ese gran partido que dio en la bombonera de remontar en contra de Cruz Azul, un partido en el que ya estaban totalmente eliminados, y Universidad está con ese ánimo que no le veo tanto a la América. La América está más frío, el América está más desenganchado, el América está con resultados un poquito más eh, azarosos, ¿no? eh, parecía caerse el América en las últimas jornadas, luego retomó el vuelo. Pero si me preguntas por Solari y callar bocas, es verdad, es verdad. Más allá de, de todo lo que podamos analizar de Croazul Pumas, si América, con todos estos antecedentes, siendo líder y siendo un dominador absoluto sobre Pumas, pierde estos cuartos de final, eh, sí va a ser muy difícil contener las voces críticas a un Solari que ha hecho un trabajo perfecto, o bueno, casi perfecto, y, y en el casi está el, el tema ¿no? a debatir. Claro, ¿no? Y por eso no terminamos de creer en estas águilas. Pasemos al otro partido, ¿verdad? Porque lo de Atlas fue demasiado sorprendente en el torneo, haber clasificado en el segundo lugar, y bueno, el premio no es tan premio. para tener que enfrentar a Monterrey, ¿verdad? Que accedió después de, de batir a Cruz Azul. Eh, Atlas no ha vencido a Monterrey en tres ocasiones, que los clubes se han cruzado caminos rumbo al, rumbo al título. Rayados impuso condiciones en los cuartos de final de clausura 2003, 2014 y 2017. Eso como antecedentes para imaginar que no va a ser nada fácil, pero ¿puede seguir sorprendiendo este equipo rojinegro, Barack Sí, lo, lo interesante es eso, ¿no? Estás hablando de un duelo entre el segundo y el séptimo, y todo el mundo estaremos de acuerdo en que el que avance el segundo sobre el séptimo sería la sorpresa y no, y no al contrario. Eh, uh -huh. Está claro que, que mientras al Atlas lo sostienen individualidades como Purch y, y como Quiñones y, y poquito más, y bueno, y, y Camilo obviamente en la, en la portería, eh, el Monterrey tiene de sobra futbolistas a los cuales aferrarse y tiene ese momento del que hablábamos de Pumas, pero fortalecido con las individualidades y con el conjunto y hasta con el entrenador del que no tiene ni el Atlas ni Pumas ni prácticamente ningún equipo en la liguilla, sí, siendo séptimo lugar, tras vencer de manera contundente a Cruz Azul, aunque hay que decir que es un marcador engañoso en la medida en la que quizás Monterrey llegó cuatro veces a portería y metió las cuatro, ¿no? Eh, provocó los penales, anotó los goles que tenía que adoptar, pero tiene una calidad que no tiene el Atlas, ¿eh? En todas las líneas, ¿eh? salvo en la portería, eh, Monterrey debe ser muy favorito. ¿Y para ti, José? Uf, ¿qué, qué serie tan difícil? Creo que Atlas es el mejor equipo. Eh, colectivamente, el equipo de Diego Coca juega mejor, eh, coincido con lo que usted mencionaba, Caro, al inicio del segmento. La grata sorpresa del torneo ha sido el Atlas, no nada más por meterse a la liguilla, sino cómo se termina metiendo. Además de los nombres que ya mencionó Barak, con los cuales coincido plenamente, Aldo Rocha es clave en la mitad de la cancha. El torneo que ha tenido el mexicano, o que viene teniendo, a mí me gusta mucho, porque es un hombre sumamente equilibrado en la mitad de la cancha, rompe líneas tiene buen pie, esos no, cambios Reyes. de frente que hace son precisos. Lo de Reyes, que con el América no funcionó, está claro que no todos los futbolistas son para equipos grandes. Reyes en este Atlas es el hombre que ofrece profundidad y amplitud, tomando en cuenta que perdieron a Renato Ibarra, un jugador que el torneo pasado fue muy importante para ellos. A pesar de que este equipo eh, no tiene muchos nombres, sí tiene un funcionamiento y ahí hay que darle el crédito total a Coca, pero yo creo que en la liguilla el peso específico de los futbolistas es muy importante Rayados venía muy mal pero contra Cruz Azul apareció la contundencia de Funes Mori, eh, es un equipo que fue rocoso en el medio campo, equilibrado a pesar de que tenía bajas importantes en defensa me parece que tampoco pasó muchos sobresaltos en esa serie contra Cruz Azul, por nombres el favorito debería de ser Rayados, por equipo yo creo que el Atlas tiene para eh, dar la sorpresa. Santos Tigres bueno, el equipo de, de, de Miguel Herrera, Barack avanzó como cuarto puesto. Eh, se va a medir al quinto peldaño, que es Santos, que consiguió su pase en casa frente al Atlético de San Luis el pasado sábado. Eh, ¿Cómo vemos este duelo? ¿Quién es favorito? ¿Es fácil decirlo? Sí, yo creo que sí, dentro del matiz que ofrece siempre analizar a Santos, que es un equipo muy consistente, ¿no? Y pasa un poquito lo, lo que pasa con, con el Atlas. Si analizamos línea por línea, futbolista por futbolista, Santos mejor que ni se presenta a la cancha contra Tigres, está lejos, muy lejos del nivel que, que ofrece el equipo de Miguel Herrera potencialmente, luego si analizamos el papel que hizo uno y otro en el torneo, pues te das cuenta que son equipos muy similares, lo que pasa es que Tigres me parece que va de menos a más, Tigres tiene futbolistas con mucha experiencia en esto de la liguilla, a Diferencia de Santos, que, que a pesar de llegar a la final del torneo pasado es un equipo mucho más joven y menos talentoso, y además Tigres tiene a, a Miguel Herrera, ¿no? Eh, Miguel Herrera es un técnico que me parece que, que en liguillas es muy, muy confiable, eh, se mete a finales casi siempre, eh, sería una sorpresa que no lo hiciera esta vez. Claro, y en cuanto a antecedentes, José, hay solo cinco antecedentes en fiesta grande entre felinos y guerreros. La serie está a favor de Santos, 3-2, a 2, y cabe mencionar que la última ocasión en que Tigres venció a Santos en Liguilla fue en la final de la apertura 2011. Hacía muchísimo tiempo que esto no sucede. Vamos a ver si el factor Miguel Herreras es suficiente peso, ¿no? Sí, vamos a ver, porque Tigres, eh, por la plantilla que tiene, debería de haber jugado mejor y fue un equipo sumamente inconsistente e irregular. Tiene la ventaja que tiene André Pierre Guignac, el francés es Mister Liguilla. En este tipo de partidos siempre aparece. Habrá que ver si Nahuel Guzmán no comete una de esas locuras a las cuales nos tiene mal acostumbrados. Le doy crédito a Miguel Herrera porque ha reinventado a Aquino está jugando como lateral como carrilero, pero sigue teniendo esa proyección, me parece que ha potenciado mucho Miguel Herrera al diente López, Taubín ha sido una de las grandes decepciones del torneo, se la ha pasado lesionado y cuando ha jugado realmente no ha marcado la diferencia, pero enfrente está un equipo que juega muy bien, yo creo que Santos es uno de los equipos más infravalorados del fútbol mexicano junto con Larcamón para mí Guillermo Almada, es de los mejores entrenadores que he visto en este torneo un equipo que además tiene futbolistas que desde el individual pueden marcar la diferencia lo de Gorriarán en la mitad de la cancha Valdés, un jugador distinto Preciado, es Torres que cuando se proyecta el ataque por su estatura eh, puede ganar y, y puede marcar la diferencia, Acevedo tendrá que tener una muy buena serie porque es un guardameta que muchas veces saca las imposibles y después termina cometiendo errores tontos, claro yo veo una serie sumamente pareja porque lo que le decía en la serie anterior también aplica creo que Tigres tiene los mejores futbolistas pero funcionamiento colectivo creo que ahí Santos saca una pequeña ventaja. Me gusta, me gusta lo que vamos a ver en cuartos de final, nos falta un partido más que es el de Puebla contra León, una fiera que eh, clasificó en el tercer peldaño del torneo, eh, una franja, verdad, el equipo de Puebla que eliminó a Chivas en penales, una tanda de penales cobrada de manera perfecta, me parece, por ambos clubes, pero bueno, luego eh, Chivas eh, falló el último penal. Pero será la segunda vez que León y Puebla peleen por un sitio en semifinales, barack En la apertura 2020 empataron 2 a 1 en ambos duelos de la serie y avanzó el club Esmeralda. Gracias a la extinta regla del gol de visitante. ¿Estás así tan peleada la cosa entre estos dos equipos? Está peleada un poquito a la baja. Eh, tiene mucho mérito lo, lo, lo que han hecho ambos entrenadores, no. Un, un equipo que pierde a, a sus dos baluartes, no, a, a Fernández, a Ormeño, el otro a, a su sostén como como Aquino y mantienen la competencia, no. Eh, eh, el nivel de competencia de León durante ya muchos torneos independientemente del buen trabajo que todo el mundo le reconocemos a, a Ignacio Ambriz, pues con Holland ha sido mantenido, ¿no? Eh, quedar tercer lugar cuando León dista mucho de tener uno de los mejores tres planteles hoy mismo en el fútbol mexicano, habla por sí solo, y también Larcamón con, con Puebla, teniendo uno de los planteles más flojitos, eh, ha encontrado en eh, en las ideas muy claras eh, de juego eh, en un equipo muy muy reconocible que, que, que es muy rápido cuando, cuando tiene que serlo, que, que no tiene el balón si, si, si, no lo, si no lo necesita pero cuando lo tiene lo aprovecha muy bien y, y es un equipo peligroso no es un partido parejo, no creo que ninguno de los dos, el que llega a semifinales parta a priori, se enfrenta a quien se enfrente como favorito para llegar a la final, pero va a ser eh, seguramente un, un aire fresco tener en semifinales tanto un león, un habitual pero ahora con un plantel mucho más limitado y veterano y un Puebla que, que me parece que también el Arcamón ha ido cosechando méritos o para por lo menos darle el beneficio de la duda y decir que, que le puede plantear a un León favorito una muy buena serie. ¿Cuál va a ser la característica de este enfrentamiento, eh, José? Yo creo que León va a salir a proponer y a Puebla eso le viene muy bien porque es un equipo que también le gusta tener la pelota y generalmente suele lastimar a sus rivales cuando encuentra espacios. Yo le doy muchísimo crédito al Arcamón, además de los no, de los dos nombres que ya mencionó Barak, yo agrego a Chava Reyes, que el torneo pasado fue el mejor lateral del fútbol mexicano, sí. lo contrata la América, perdió a Perk en defensa, y Puebla, Caro, si usted analiza el inicio del torneo, le costó muchísimo ganar porque el Arcamón de a poco iba rearmando el equipo, de a poco iba encontrando eh, futbolistas. Es más, a George Ulises Corral le termina cambiando la posición. Ahora está jugando prácticamente como un mediocampista de contención. Eh, yo me he subido al bus del Arcamón, Caro, a usted le consta, y no me voy a bajar. A mí me parece que a Holland le puede pesar la falta de experiencia en una liguilla. León también ha sido un equipo muy inconsistente y muy regular. Eh, yo creo que Puebla va a dar una de las grandes sorpresas de esta liguilla y va a eliminar a León. Bueno, yo creo que compré entrada para todos los partidos, pero aquí los quiero comprometer. Me van a decir quiénes son los cuatro que pasan a las semifinales. Sí. Perfecto. ¿Empieza por a pumas? América? Las ah. pumas. Ah. Ajá. América. Muy bien. Caro, uh -huh. ¿qué otro? El próximo. ¿Qué otra serie? Ah, ah, perfecto, Monterrey, yo ya dije Puebla. Monterrey, Atlas. No, no, dígalo, cor, eh, hágalo corridito. A ah, usted ponga las reglas. Vamos, vamos, corridito. Corridito. De cada serie, ¿qué pasa? ¿Pumas? Pumas, Rayados, Tigres y Puebla. Muy bien. ¿Tú, Barak? Yo me voy por la fácil. América, Monterrey, Tigres y León. <risa> Listo, quedó grabado, señores.